Va a llegar regalos. Ah, espérate, a ver. Oh, está cayendo mucha nieve. Mira, mira los, los, los hombres de nieve, cómo andan. Oh, yo creo que le voy a avisar a Betty Rancore de que hoy por fin es Navidad. ¿Y ese niño casi en mi cuarto? Vale, no sé, no tengo idea. A ver, vamos a pasar. ¡Beto! ¡Ram! Entonces, ¿me da la play o te madreo? ¿Cómo? ¿Le vas a decir eso a Santa Claus? Chicos, no, es muy agresivo. ¡Chicos! ¡Ole! ¡Chicos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Es de noche, ¿no ves que es de noche? noche ¡Buenas noches! <ríe> chicos, ¿saben de qué, qué, qué hora es? ¡Ya casi ya casi llegan los regalos! ¡Ya casi llegan los regalos! Sí, ¡Estamos esperando Ahora, aquí conmigo! ¡Casi sí. me trae mi Play, el Santa! ¿De vez una Play? ¡Sí! un muñeco inflable! Bueno, ya le he ya a tu prima, vamos a ver si me, si me, si me la trae <risa> oh, ¡Oye, oye! ¿Qué te pasa? Oh, ¡Atención! ciudadanos del pueblo Panas! ¡Ha ocurrido una gran tragedia! ¡Atentos! Santa Claus no podrá entregar los regalos en el pueblo en esta noche, porque se le han caído todos los regalos. La única manera de que puedan recibir los regalos, es que un grupo de jóvenes busque los regalos y se los devuelvan a la Santa. Espero podamos recuperarlos. ¡Yo también quiero mi regalo! ¿Oh? ¿Qué, ¿Qué pedo? ¿Qué ¿Y mis regalos ¿qué les va a pasar? ¡Mi Play 5! ¡No! ¡Se no? va a romper! ¡Oh, ¡La prima del vento! ¡Cómo <risa> que es mi prima imbécil! ¡Más respeto! ¿Qué, qué, qué, qué, no, ¿qué, qué, no, qué, no, no, chicos, ¿cómo así? ¿De que los regalos no van a llegar? ¿De qué? ¡Sactaclos! ¿Cómo se le van a quedar los regalos? Es, que, es que no le colocan su ahora al trineo. ¿Qué? Espero que mi Play 5 no se haya roto, ¿eh? Esperemos que no te llegue como una Play 2, ¿eh? <risa> <risa> Chicos, hola Play, chico, que compras en la tiendita y no andan ah, Es verdad, esas chafonas que solamente para, para confundir a las madres Vamos nosotros a buscarnos los regalos ¿Y en plan, a ¡Vamos a buscar ves? los regalos! Y de paso nos quedamos con unos Sí, sí, nos quedamos sí. con uno, pero no le digamos nada Santa, ¿vale? Ay, dependen de nosotros la Navidad ¡Vamos! Rancor, no te va a dar frío con tu chamarra así. Tranquilo yo estoy mejor ni. Eso no me lo esperaba. Oh mira hay un regalo aquí. ¡De verdad un regalo! Es una Xbox. Creo que es mía, eh. el Vito. No no no no. Ahora ahora es mía. Miren, hay que pasar. Ahora hay que pasar estas bolas de nieve. Hay que esquivar esas bolas. Rancor tú puedes. Vamos, ustedes digo? son buenos. ¡No! <risa> Al parecer no son buenos esquivando bolas. ¿sabes? No, lo que pasa, lo que pasa es que el viento las para, es el parabuena. No, no, no, mira, tú las deparaste con la cabeza. <risa> <risa> dale rand, dale pecho, bro. Es, es que a Ranco le gusta mucho las bolas de nieve comérsela. Ya ves, mira, mira que hay otro regalo. A ver qué mira, es. otro regalo. Sí, bueno, regalo. Es una ¿Tú? Nintendo Switch, es que, qué chévere oh. para mí. Yo estoy agarrando es, todos es los a, regalos Esa es lleva no Tú puedes quedar con todos los regalos tú Vale, el próximo lo agarras tú, ¿vale? Vale, okay. vale, vale Oh, mira los hombres de nieve Cómo tienen vía, yo creo que son animatrónicos Es verdad, es verdad Oye, a esta que calle le falta una buena limpieza, eh Una, una buena limpieza de la sí, nieve Sí, yo creo que ya después de, de Navidad Tiene que pasar el barredora por aquí A ver, vamos a pasar estos hombres de nieve Hay que tener cuidado oh. porque Si nos dan, capaz, capaz fallezcamos bueno, no, regalo, ¡No, no! Que ¡No somos no, niños! ¡Aquí hay un regalo! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Yo lo no. agarro! Oh, no, ¡No, no! ¡Regalo! ¡Regalo! ¡Este es mío, este es mío! ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Eh? ¿Unas medias? ¡Ja, <risa> Las no. medias. de. Es la media de tu tía Pepa ¡No! No es justo Yo quiero <risa> juguetes <risa> es, es para que te veas más hermosa, Rancor le, ¡Le dieron una... ¡Unas medias peladas! <risa> ¡Ah! ¡No! ¡Bogue! Por la orilla, por la orilla, por la orilla Por la orilla, mira. por la orilla Sí, la sí, orilla. sí, sí, es cierto Por la orilla, por, por la, orilla, orilla. la orilla Dale, dale, Guau. dale El siguiente regalo, a ver qué es, yo la agarro A ver, a ver, a ver qué es, Beto Las zapatillas Ah, creo que se la pedí para la mamá de Ranco ah, Oye Como la vida ¿Oye? es la última vez, pues dije ¿Cómo? hola Oye, Oye Ay, me está haciendo bullying el Beto, eh Dile algo, Capri no, no, no, que también he visto a tu mamá descansar <risa> No, <risa> oh, no, eh, no No voy a dar ningún regalo asqueroso Miren, ahora Oye, hay loca, es no hay que tocar ese agua ¿Cómo fue? Bueno, no, no es agua, es hielo, la verdad Otro regalo? A ver, ¿qué son? Un regalo podemos resbalar, ¿qué? en unos shorts Son unos shorts En pleno frío, en pleno invierno Es que después del invierno llega la primavera equivocado no. las estaciones de año, ¿eh? A ver, a ver si le toco en suerte, arranco, porque no manches, mira, anda bien pero muy primavidad y al toque, y al sí toque, y al toque, a ver que te toque, está caliente! soy yo. ya ver, soy este. ¿Qué hace este niño? Este niño lo he visto por todo el mapa. Me, me da miedo, se teletransporta. ¿Por qué no está guiando? Creo que es, es un duende vestido de niño. Ah, se, se está no? A ver, ¿qué dice? Vi algo ahí debajo. Vamos a saltar. A ver. No, no, no, no. No, esa no es la solución. Ay, pero pero, pero ah, que hielo. iba a suicidar. No, no, que no? no? <ríe> hielo. <no? ríe> <ríe> <ríe> <ríe> que no, que no. A ver, ahorita pasar esos troncos. No se van a caer, que el agua está fría y somos otakus ¿tú, Esto sí es agua y Beto no se bañas baña un montón, está rompiendo el No, no no, no, no, yo no me, no me quiero bañar, gracias. Me bañé hace el otro año pasado. Venga, ¿seguro? Porque hueles un poco a perro.. a perro, eh. Ya. Creo que les ah, sangre, de... me... A ver, listo, ya me lo pasé. Dale, Beto. ¿Tú qué tienes una vez este niño? ¿Qué? ¿Qué dice el niño? Otra vez este niño, a ver. Dice, patinaje pingüino, me encantan los pingüinos. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Ah bueno, gracias por la ayuda, niño. No me dijiste nada. A ver, oh que qué pingüinos aquí. ¿Qué pedo? ¿Estamos soñando por si acaso? ¿Cómo que los pingüinos están patinando? Es pues, verdad, ¿Cómo, ¿cómo los pingüinos tienen patines. De hecho, ¿cómo había muñecos de nieve antes que se movían? ¿Ustedes creen que esto es real? Yo veo esto muy sor surreal, eh O sea... Oh, yo, yo no tengo mis patines para patinar, no se vale, Santa nunca me trajo eso yo ahora sí, el el... El... Eh, Seguro me estrelló la cara contra el suelo Y quedas más muñeño A ver, vamos, vamos, vamos, estás, ¿Eh? vamos a patinar con <risa> los pingüinos uy, uy, no? Uh, no los toque porque vas, van a mucha velocidad y les pueden dar y... Oh, no Oye, creo. no se atrevan a saltar porque se puede romper el hielo, Uy, De verdad, Uy. ¿qué hacen? ¿No? Ah. Pues mira, ya comprobamos de que los pingüinos iban a atacar a Rito. Bueno, es que no es que es le interrumpí el paso, por eso. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Yo creo que hay que dar toda la vuelta, a ver. ¿Cómo sale la vuelta? Ya estamos y ya. por aquí! ¡Es por aquí! ¡Es lo más bonito, mira! Sí, ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Beto! ¡Ya casi llegas! Ya estoy llegando, es que me, me, me quedé platicando con pingüino que quería su billete, quería su dinero. Para mí que quería hostia. una novia de pingüina bueno. Ah, no, hostia, hay que, hay que escoger portales, portal mágico, vamos a visitar la novia otra vez. Sí sí sí nada ¿qué, qué Navidad y por qué no nos regresamos otra vez a Halloween, ¿Qué, qué Halloween es verdad es no pa qué ¿Ah? no se ver, puede aquí está la puerta del capri y aquí es donde lleva la El amor capri. que le hace yo falta. creo que el que es cruce esta puerta se va a enamorar ¿Uh -huh? ¡Oy, oh, no! ¡Corre, Campli! Oh, ¡Corre! ¡No, no, no, no! no, no ¡Son no. de Navidad! ¡Corre, corre! Ram. Vámonos, meto, oh, no, ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Algunos centímetros más tarde. ¡Oscar! ¡Mira! ¡Hemos no, llegado al Polo Norte! ¡What! Y sí, el niño está aquí, ¡Qué pedo este niño, ¿Qué, me qué ha, ha miedo. ¿Qué les digo? ¿Que es un duende a mí? ¿Sí? ¿Vestido de niño? Que sí, que sí. Oh, oh, estaremos soñando. El taller Santa vi una llave en parte superior del árbol. Hola, qué bonito árbol, más grande el de el que desde nosotros. Ah, hay que seguir saltando pelotas, chicos. Vamos, hay que, hay que ¿Hay vamos. subir por acá. Vamos. A ver, que sí, que sí, hay que subir, que arriba hay una llave, dice el niño ese. ¿Una oh. llave para, aquí, para aquí? Pues Yo creo que para, no sé, vamos a abrir la llave de tu corazón. Ay, a bien, lo bien, mejor bien. más de cinco llaves, pero está muy cerrada. Ahí mira, aquí está, aquí está la llave, la agarro. agarra la agarra Uy, vale. Vale, ahora. ¡Nos tiramos! ¡El Tú, tranquilo ánimo! que el suelo. El suelo está ¿Esto es un sueño, no importa si nos caemos. Mira, estamos intactos. Satu. Que sí, que sí. Igual esto es nieve, o sea, no nos vamos a hacer daño. Yo creo que esa llave es para abrir el taller de Santa. Oh! A ver, ¿y qué hacemos aquí? A ver, a ver. Que, que, ¿Que nos van a esclavizar haciendo regalos o qué? ¡No para hacer este regalo! ¿Pero y estos? Oh, mira qué ¿Qué que sala más bonita Que tiene buena vida el santa, eh Sí, es que es millonario santa Mira, mira, mira ese cuadro, mira Lo tomaron allá en sus vacaciones Wow. Es que Es que, es, que, es que sí, él ¿eh? salta La revista cuando no está aquí. en realidad. ¡Otro ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Que tiene luz RGB Que yo me quiero llevar una eh, ver, que, que no son luces pieza. déjame decirte ¿eh? no, Que son rayos largos. Que no, que no, son que no, por rayos. Favor, no El santo tiene bien protegido para que no le no. roben los regalos Claro, hay muchos Es, es verdad, rayos. es verdad. Quieren robar Y nosotros, no sé si nosotros Al final estamos robando O estamos salvando A ver, oh Vamos a cruzar esa... Mira, llegamos al taller, qué grande No van a ser juguete, está entiendo todo Oh, ah! No, bueno, nos toca escapar de la fábrica Corre, corre, corre, corre Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado <ríe> chicos Arranco No, arranco, arranco Lo marcaron ya como juguete Ah, no, a mí también bien, bien. <ríe> Al Beto también <ríe> <ríe> Le colocaron Maddie en China <ríe> <ríe> <ríe> Ahí voy, ahí voy, aquí estoy Por fin. Aquí estoy oh. <ríe> pues cuántas marca ya te hicieron Me hicieron como tres marcas de China de Japón y varios lugares uy, uy, cuidado que okay, cuidado no, no que es ver, creado en ver. Latinoamérica tengan, tengan cuidado ahí estamos ya, ver, yo no estoy marcado ni ¿no? es verdad marcado Marine Latinoamérica <risa> no <risa> a ver chicos, ven oh, están cayendo regalos de aquí corran, corran, ya estamos que llegamos De sí, verdad, y qué va a ser si nos caemos aquí, a ver No. no. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Vas a ser envuelto, loco. Ah, está acá. Eh, casi que no, mil años, Betofi. tengo complicación, no se me da mucho. ¿Qué, pero esto qué es? Es que, es que es un poquito mío. Aquí para tirar. ¿Tú pedíste? Que sí, que sí. Oh. ¡Mira, mira, ahí viene tu play! ¡No! ¡Me pele tu play! Ah. Fue? ¿Te, te fue? No. <risa> ¡No! ¡Me tengo un regalo! <risa> ah. No, bueno, ya saben chicos, no, no dejen que esos regalos le peguen sí, sí, porque sí, sí. se mueren Que yo soy bueno, a ver, a ver, yo el... quiero ir por mi play, ven para acá, lo voy a recoger en el camino no recorras, mi play. Cuidado con los regalos de Toffee Que si estamos muñaño, no le sabe que estamos diciendo que no y se tira por el regalo sí. <ríe> Que ¡Noche! ¡Alberto! de hecho! ¡Ya estamos cayendo! <risa> es que no, este pesa, regalo pesaba eh. mucho, eh. Lo quise detener, pero no pude. A ver, vamos. Capaz era la prima de. Vamos no, que no me caiga un regalo encima? Ah, yo creo que vamos continuando. Dejamos continuando? al Beto. aquí ah, estoy! ¡Cómo que me llega! Sí, he ¡Vámonos! Vamos. ¡Oh, mira! ¡Hay muchos regalos! ¡Guau! Oh, wow. wow. ¡Y estoy gigantes! Aquí sí. yo creo que está la. ¡Ah! Oh, ¡Que sí, que sí! ¡Que.! Ah, pues mira, aquí encontramos los regalos de Santa Que, que Oye, los tenían el propio eh, taller el, son, el, Estos claro? regalos, ¿para quién son? O sea, están muy grandes, ¿no? que los no son para ricos. nosotros ¿Qué es para nosotros? Es verdad, están, están muy gigantes. ¿Cómo vamos a destapar estos regalos? Son para, lo, lo, para los niños ricos Que los ricos financian a Santa Claus ah, ah, ah, <ríe> No, ¿y nosotros qué? ¡Somos pobres! ¡No, no la tenemos la esos Por haber nacido en Latinoamérica bueno, chico... ¡Qué asco! Pues mira, al final los regalos estaban en su propio taller, que menso Eh, hay una cuerda, hay que subir, hay que subir la, la cuerda Uy, Vamos, vamos, vamos, vamos, chicos Pero, pero que no me deja subir, no, ahí está Ahí, ahí está, ahí está, es que no le saben. Vamos, vamos, vamos, vamos ¡Veo la luz! ¡Veo la luz! ¡Veo la luz, chico. ¡Veo la Porque luz! La, ¡La luz, la luz del final del túnel! ¿Cómo? ¿Y ¿Por qué estamos otra vez en la casa? Sueño, ¿No? muy guapo el ¿Qué, sueño, qué? eh. Y mi, a mi... ver, a ver, Rancores, mira tu reloj, ¿qué hora es? ¿Las no 12? Las 12, sí. Son las 12. Pero que qué, qué es Navidad y, y este día. ¡Que hay que ver si ¡Feliz Navidad, chicos! ¡Feliz Navidad! Entonces todo era un sueño. Todo era un sueño. Estamos durmiendo. Estamos durmiendo los tres en la misma cama. ¿Cómo es eso? <risa> ¡Aléjate de Beto! <risa> <risa> y miren, ya, ya no están, están regalos aquí tirados. Sí, sí verdad. ¡Ir! ¡Que sí! ¡Que aquí están nuestros ¡Oh, regalos, chicos! ¡Oh, regalos! ¡Oh, me voy a poner estos patines! ¡Vamos sí, para afuera, a probar los regalos! ¡Vamos vamos, vamos, ¡Vamos ¡Vamos a, a probar los regalos afuera! ¡Corre, vamos! ¡Qué